amiguitos para esta canción de hoy vamos a hacer algo bien especial que ¿okay? cuando te toque cantar tu parte la parte puede ser aleluya o puede ser gloria a dios ok yo canto aleluya y yo canto mi gloria a dios cada vez que toque la parte que tú cantas te toca ponerte de pie a ver si lo hacemos sería una practiquita tú vas a hacer aleluya pues tú te pones de pie con papi ok y dice aleluya, aleluya.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 Los cantantes de ópera estrella y dice aleluya aleluya aleluya aleluya aleluya aleluya aleluya aleluya aleluya Dios. Aleluya, todo el mundo junto. Oración, haz una oración, lee la Biblia, haz una oración para poder crecer. Buenos días, hoy vamos a seguir leyendo la Biblia para niños, historias de Jesús. Y la historia de hoy se llama Un nuevo comienzo, el Arca de Noé, pasada en Génesis 6 al 9. Comencemos. El tiempo pasó y mucha gente llenó la tierra. Todos, por todas partes, se habían olvidado de Dios y solo hacían cosas malas todo el tiempo. El corazón de Dios se llenó de dolor cuando vio lo que le había sucedido al mundo que él amaba. Por todas partes, había enfermedad, muerte y destrucción. Todas las cosas que Dios detesta. Ahora bien, Noé era amigo de Dios. Lo que era un poco extraño porque no había muchos que fueran amigos de Dios durante ese tiempo. Noé oía a Dios, conversaba con Dios y le encantaba estar con Dios. Como... Cuando tú estás con tu mejor amigo. Noé, dijo Dios. Las cosas han salido mal. La gente ha llenado mi mundo con odio en lugar de amor. Se están destruyendo a sí mismos. Y los unos a los otros. Y a mi mundo. Debo detenerlos. Primero, vamos a hacer un arca. ¿Sabes cómo construir un arca? Tampoco lo sabía Noé, pero felizmente Dios lo sabía y se lo iba a mostrar. Viene una tormenta, le dijo Dios a Noé, pero a ti voy a rescatarte. Te lo prometo, voy a enviarte animales los que se arrastran, y saltan, y caminan, y galopan, y brincan, y trepan. Y no te olvides de almacenar comida para todos. La tormenta iba a limpiar con el odio, la tristeza, y todo lo que había salido mal, y hacer al mundo limpio de nuevo. Dios había pensado en una manera de mantener seguro a Noé. Pero Noé tenía que confiar en Dios y hacer exactamente lo que Dios le decía. Así que Noé construyó un arca. Es como un barco bien grande. Los vecinos de Noé vinieron a verlo y a señalarlo con el dedo y a reírse. Porque no creían en Noé en cuanto al bote o a la tormenta o a la necesidad de que alguien lo salvara. Noé debe haber parecido más bien un loquito. Su barco estaba en un desierto y el desierto no estaba de ninguna manera cerca del mar y no había ni siquiera una nube en el cielo. ¿Por qué alguien iba a necesitar una sombrilla y, mucho menos, un barco. Pero a Noé no le importaba tanto lo que otros pensaran, sino lo que Dios pensara. Así que simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando el arca estaba lista, Dios dijo, Todos a bordo y la familia de Noé y todos los animales entraron. Entonces, Dios cerró la puerta y empezó a llover por minutos, que se convirtieron en horas, que se convirtieron en días, que se convirtieron en semanas y semanas y el agua se reunió en charcos, que se reunieron en ríos, que se reunieron en lagos, que se reunieron en un diluvio que cubrió el mundo. El barco que una vez había parecido tan grande de pronto parecía muy chico. Pero en medio de la gigantesca tempestad con las olas estrellándose y todos los relámpagos y rayos. Y en todo eso, Dios estaba con ellos. Y Dios los mantuvo a salvo por 40 largos días y 40 largas noches. Finalmente, la lluvia se acabó. Salió el sol y Noé abrió las ventanas. ¡Viva! gritaron todos. Noé envió una paloma para explorar y al poco tiempo la paloma volvió trayendo una rama fresca de olipo. Todos sabían exactamente lo que eso quería decir. Había hallado un árbol y tierra. El agua estaba bajando. Por último, el barco se detuvo de repente encima de un gran monte. Tan pronto era seguro, Dios dijo, ya pueden salir. Así lo hicieron, todos saltando y danzando en tierra seca. Lo primero que Noé hizo fue agradecer a Dios por rescatarlos, tal y como había prometido. Y lo primero que hizo Dios fue hacer un otra promesa, nunca más volveré a destruir al mundo. Y como un guerrero que guarda su arco y flecha después de una gran batalla, Dios dijo, Ven, he colgado mi arco en las nubes. Y allí en las nubes, justo donde la lluvia se reúne con el sol, había un hermoso arco hecho de luz. Era un nuevo principio en el mundo de Dios. Antes de que pasara mucho, todo empezaría a marchar mal de nuevo. Pero eso no le sorprendió a Dios porque él sabía que eso sucedería. Por eso, antes del principio del tiempo, él tenía otro plan. Un plan mejor. Un plan no para destruir al mundo sino para rescatarlo un plan de que un día enviaría a su propio hijo al rescatador el enojo fuerte de Dios contra el odio la tristeza y la muerte vendrían de nuevo pero no sobre su pueblo ni sobre el mundo no el arco de guerra de Dios no estaba apuntando a su gente, estaba apuntando hacia arriba, al corazón del cielo. La pregunta de Catecismo de hoy es ¿Quién es Dios? Dios es el creador de todos y de todo. Dios es tan poderoso, que todo lo que usó para crear el universo fueron sus palabras. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso es ser bien poderoso. Con solo decirlo, Él creó la luz, el cielo, la tierra, el sol, las estrellas, los océanos, las plantas, los peces, los pájaros y todos los animales. El versículo bíblico para memorizar hoy es Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Génesis 9:13 Ustedes se acuerdan qué fue lo que la paloma le trajo a Noé. ¿Qué? Una planta ¿Se acuerdan de qué planta era? Era una hoja de olivo Ustedes sabían que los olivos se tardan 50 años en dar fruto Desde que lo siembran Vamos a Y lo dejamos ahí un ratito ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Qué es? Cuando Noé se fue a bajar del arca, ya Dios había sembrado algunos árboles comestibles para él. Y cuando él se bajó, no sabemos si él pudo cosechar olivos, pero habían plantas que le iban a alimentar. No, no, ya, así mismo. Ok, ahora... Yo le voy a echar de esto. ¿Quieres esto? Echar aquí. Ya tiene suficiente comida y ahora ya tienen su nidito de los y lo pueden dejar aquí por dos semanas sin estar demandado. Y de la misma manera, el Señor nos da el fruto de la tierra para recordarnos de sus bondades y de sus cuidados. Y ahora, mira, lo vamos a picar con cuidado. Vamos a poner tierra aquí adentro. Ah. Esa ahí. Porque ahí es donde vamos a poner la semilla. Ah, ok. Y para que sirven la tierra? La tierra seca es que esto está tan mojado que. Ah, okay. Se podía echar. un boquetito mira Ahora lo tapamos de nuevo. Tiene que penetrar para hacer el boquetito. Okay. Yeah. Oh. Eso. Se ponen semillitas ahí. Y cogen una por una. Y la ponen ahí. you <laughs> Podemos separar las lombrices de la tierra o sencillamente llevarse a sí mismo y que los otros lombrices se ponen. Nada, por eso a me gusta sembrar, porque la tierra siempre me recuerda que el señor ya de nosotros. Gracias.